El director del comando noreste de la policía nacional, con asiento en esta ciudad general, Olivense Minaya, se defendió ante la supuesta detención de un niño de tan solo 7 años de edad, que se encontraba en un centro de expendio de bebidas alcohólicas en horas de la noche. ¿Cuál es lo, la teoría de la ley? Oye, niños menor de edad en un centro de bebidas alcohólicas, eso es no la violatoria de la ley. Entonces, no, señor. No, no, no, no, no señor. ¿Y por qué no lo quisieron entregar al padre? No, no estamos, no es el fiscal que quedó sobre el NDA y no apareció o sea, Ahora No, ahora, no, no es un hacedor de ley No puede, no puede Un hacedor de ley no puede buscar que se viole la ley ¿Tú me estás diciendo? Él, él, él, él, los mismos legisladores fue que hicieron la ley de, asuntos, de menores no, no, Pero que no tuvo preso. Eso no, pero hay, no, no, estaba en la casa de guardia tranquilo, se le buscó donde dormir, pero no en la, en, en, no, no, no, preso en la celda. ¿Cuánto ¿Eh? fue el niño? ¿Estaba un fiscal? Nosotros tenemos facultad para hacer operativo y más donde hay menores de edad. De acuerdo con informaciones obtenidas, el infante estaba en el lugar en compañía de sus padres, quienes participaban de una celebración privada. Giovanni Cordero, NTN.